Micrófono. ¡Vamos, vamos, vamos! Don't do Por favor, a todo el vestido, una porra para los fundadores y exintegrantes. Así, mencionen los fundadores y exintegrantes. ¡Ta, ta, ta! Dos, una, dos, tres. ¡Chiqui bomba! ¡Chiqui de bomba! ¡Ta, ta, ta! ¡Bomba! ¡Bomba! Una porra es ¡Sí! integrantes. ¡Ta, ta, ta! Oigan, okay. Eh, antes, de, antes de que ellos se presenten rápidamente, eh, queremos que eh, viene alguien representando a, a turismo, que nos apoyó con, con algunos espacios, con las caifonías y demás. Y pues para que se escuche para Guanajuato, una porra a Guanajuato, por favor, a las tres, una, dos, tres. ¡Sí! Fabián Gamba, es el director de turismo de aquí de Guanajuato para que les brinde unas palabras.